Fantástico. Y no sé si se habían dado cuenta, pero estoy estrenando a fondo. Eso quiere decir que vamos a hablar de un producto diferente, de tercera generación. Cuéntanos un poco, Iván, sobre este nuevo reloj, el Huawei Watch 3. Pues bien, definitivamente también en el tema de vestibles eh, seguimos innovando. Esta generación de dispositivos... Pues cuentan nada más con nuevos materiales, nuevos diseños. Tenemos una corona metálica y mecánica en la parte lateral superior derecha. Esta nos va a permitir accesar al menú de todas las aplicaciones. Si lo presionamos una vez, nos va a abrir todo el menú de aplicaciones. Y nos va a permitir ya elegir con el dedo qué aplicación queremos utilizar. Va a aparecer una pantalla en forma de lista o una pantalla en forma de reja con las aplicaciones. Si presionamos dos veces la corona, por ejemplo, nos permite ver las últimas aplicaciones utilizadas, aplicaciones dentro del teléfono, no funciones. Entonces, ahorita voy para allá. También la corona nos ayuda a desplazarnos sin necesidad de estar tocando la pantalla. Entonces, tiene diferentes funciones la, la nueva corona. Tenemos un... un un cristal que protege una pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas. Tenemos un brillo excepcional, 1000 nits, y una tasa de actualización de esta pantalla de 60 Hz. También nos va a permitir una interacción genial con, con el dispositivo. Ya llevamos muchas generaciones de vestibles, en especial de relojes, que nos ayudan a monitorear eh, y, y administrar temas de salud y de, y de ejercicio. Sin embargo, en este equipo ya contamos con App Gallery ya cuenta con la aplicación de app gallery para poder descargar aplicaciones más frecuentes y que queremos llevar en la muñeca. Podemos llevar aplicaciones de salud, de fitness, de entretenimiento como la música o de movilidad como entregas, como taxis. Entonces, eso nos permite que no necesitemos llevar el teléfono siempre con nosotros en nuestra mano. Podemos iniciar una caminata eh, para llegar a algún destino y guardar el celular en el bolso, en la bolsa, donde sea, y nada más guiarnos con el reloj, porque la aplicación ya está ejecutándose en el reloj. O si no queremos llevar el reloj, podemos sincronizar música, o podemos sincronizar eh, un streaming, podemos hacer streaming en tiempo real, entonces el reloj ya es mucho más uh, autónomo. En caso de Oye, movilidad, como... Eh, espérate un segundo, como, como decimos en Colombia, barájamela más despacio. Porque es que a, a, aquí hay mucha tela de donde cortar. Eso quiere decir que ¿Esta versión del Watch 3 me va a permitir, por ejemplo, contestar llamadas? En cuanto... Eh, el, el dispositivo está listo, está preparado para realizar eso. Para, para, tiene en su interior una eSIM. Entonces, en cuanto a los operadores en Colombia y a nivel regional estén listos, por supuesto que lo podríamos habilitar para poder contestar llamadas sin necesidad del de celular. Listo. Otra de las cosas que dijiste y que yo estaba ya anotando, <risa> hablaste de bajar música. Pero esto, ¿de qué aplicaciones se va a poder hacer? ¿Solamente de Huawei Music o voy a poder bajar de algunos otros repositorios? Bien. Uh, de entrada, por supuesto, con Huawei Music podemos sincronizar playlists o hacer streaming mientras estamos sin el teléfono cerca. Entonces, en un futuro, así como lo hemos hecho con aplicaciones de, de Huawei, Huawei Mobile Services, también estamos pues, en comunicación con, con otras marcas, con otros desarrolladores, para poder incluir la aplicación de otros servicios de streaming en nuestro reloj, para también poder llevar nuestra música sin el celular. Bueno, y ahora que hablas de streaming, a la cabeza de muchos usuarios llega algo que son las teleconferencias o videoconferencias. Vi que eh, precisamente el Watch 3 tiene una especie de caso de uso para las videoconferencias. ¿Estoy en lo cierto o, o no? Este modelo específicamente puede realizar llamadas de voz y en cuanto también en la región esté disponible nuestro sistema de llamadas eh, MeTime, podríamos hacer que este reloj pueda llevar una llamada en proceso por voz y después transmitirla a un otro dispositivo con Harmony OS, y ahora sí disfrutar sin cortar la llamada de una comunicación de videollamada. Es parte del ecosistema, pero no este, este dispositivo, específicamente como no cuenta con una cámara, no puede realizar la llamada de la videollamada. Tendría que ser primero por voz. Hay otras generaciones planeadas para, para un futuro que sí van a soportar videollamadas ya en, en, en sí, en, en, en el reloj. Fantástico. Y tengo entendido que este es, por así decirlo, el reloj de la verdad, que tiene True Sim, True Relax, True Sleep. Cuéntanos es sobre true. eso. Ajá, Todo es true. Todo es true. Sí, en el, ya llevamos muchas generaciones de estos productos y nos han hecho uh, estar a la vanguardia de, del tema de salud y de ejercicio y, de las, y del monitoreo de salud 24 horas. Entonces, este dispositivo ya tiene... Sensores renovados, software renovado que hemos uh, mejorado con el tiempo y por supuesto tenemos monitoreo de salud eh, 24-7. Cómo dormimos, cuánto dormimos, eh, la oxigenación, el ritmo cardíaco y la temperatura de la piel en la muñeca. Entonces, este, toda esta información, pues, por supuesto que ha ayudado a, a todos sus consumidores a conocerse un poquito más, sobre todo... Si un adulto mayor o nosotros simplemente tenemos algún accidente y nos caemos, también hemos incorporado el sistema de detección de caídas. Entonces, si alguien se cae, el reloj lo detecta y genera una llamada de emergencia de manera automática, lo podemos detener. Si no pasó nada, si estamos bien, hay una cuenta regresiva de cinco segundos y en esos cinco segundos también podemos decidir si queremos llamar al servicio de emergencias predefinido o a algún contacto de emergencia. Entonces, también estamos muy conscientes de que uh, debe ser un equipo que nos permite estar en contacto también en casos de emergencia, no nada más para, para tener estos 100 modos de entrenamiento o 6 este, ejercicios detectados automáticamente, sino también para el tema de, de seguridad y, y, y, y bienestar. Bueno, y tengo entendido que soporta además gestos ¿no? en la interacción. Exacto. Eh, los gestos van a llegar con actualizaciones en los próximos meses. Ya también nos va a permitir no nada más girar la muñeca para, para silenciar o para ignorar una llamada. Ya también va a ser posible detectar el nivel de presión que realizamos con el puño, por ejemplo, para, para rechazar una llamada. Diferentes gestos que vamos a estar implementando y liberando en el transcurso de los siguientes meses, que van a ser parte de, básicamente de, de la interacción con... con las llamadas entrantes, cuando esté conectado con Bluetooth o de manera independiente, que podamos rechazar o contestar llamadas mucho más fácil sin necesidad de tocar la pantalla. Bueno, y algo que muchos nos hemos preguntado, me incluyo, es, ¿vamos a tener en algún momento la interacción con un asistente de voz? Por ejemplo, ¿Cilia en el reloj? Claro, también... Eh... Es parte de nuestros planes que Silvia tenga un poco más de madurez y poderlo integrar para invocar también comandos, no nada más comandos de habilitación de aplicaciones, sino también que nos permita hacer rutinas inteligentes eh, en el ecosistema. Entonces, en cuanto tengamos un poco más de avance y madurez eh, con Silvia, por supuesto que estaría llegando, especialmente a este dispositivo, ya que es eh, ya que contiene un sistema operativo independiente. Bueno, y la última pregunta es si yo tengo un Watch GT Dos, ¿cierto? De esos hermosos que era el papá de, de todos, después vino, vino el 2E. Eh, ¿Debo yo actualizar? ¿Cuál vendría siendo como la ventaja de, de pasarme de la versión anterior a esta? Bien, aquí tenemos la posibilidad no nada más de disfrutar de un diseño más cómodo, más ergonómico, tiene una curvatura totalmente distinta al GT2, 2E o 2 Pro. Eh, habilidades tecnológicas como la lectura de la piel en la muñeca, pero también los nuevos algoritmos ya son más precisos. Eh, también la, la posibilidad de llevar aplicaciones en, en el reloj pues son grandes ventajas. A, a una persona le es muy funcional en, en caso de riesgo pedir un taxi en el celular, guardar el celular y ya nada más ver las notificaciones en el reloj para saber a qué, a qué distancia viene el conductor, a, a cuánto tiempo, cómo se llama, quién es una fotografía, la, eh, las placas de, del vehículo todo sin sacar el celular y también durante un viaje podemos saber en cuánto tiempo llegamos al destino a qué distancia cuánto será el cobro podemos tener mucha información porque es un dispositivo que ya no nada más recibe notificaciones sino tiene su propio sistema operativo sus propias aplicaciones que corren de manera independiente entonces hay grandes cambios las duraciones de batería el uso de aplicaciones que realmente le va a encantar a la gente